No lo puedo ver. Se me ha los dos. ¡Fuck! Me ha camino, tío. Vete de ahí, vete de ahí, Pero me ese lado, ¿no? Dale, por Se pegó a 38, dos como hasta 36. Que subnormales normales bro jajaja <risas> okay, Porque notas el puto Bueno madre es no un crack sí. Vale, se meten ahí dentro Crackado, no, craqueo vale. abatido Queda uno. no lo tienes? ¿no? Queda uno. ¿No? Ustedes lo deberían de haber visto, que lo mataron. Vamos no, a comprar armando. 12.000... Sí. El otro está, va a salir por los rojos. Vamos no, por ese pago, ¿no? Obviamente. Abajo, abajo. ¿Está Ahí hay una gente por aquí abajo Están al frente, están por aquí Bueno, ¿dónde sale el Lua? ¿Dónde está ¿no? Oh no Oh no puedo van por aquí Por aquí Ah, que tienen su caja aquí El compa está aquí, al lado mío ¿Me cayó uno ahí? Arriba, arriba, arriba, Vale. ver Me amiga. están mirando, me están mirando No me jodas, no me no, no, no, no, no, no, no. Me como la mina, bro. Qué asco. Cuidado, bombardeo, bombardeo. Dante, no, no se revivió. Se revivió. No, me pegué, no, te... no, te... no te... Se ha no te... Se me no te... Se ha Me disparan de por allá. Uh -huh. Viene el camión a por mí, creo, ¿no? No okay. sé. Se bajaron del camión. Aquí hay uno. Hay mucha gente. Hay uno allá. Mira, no, no, menos lo había bajado, Marce. Deja que salga, ¿tienes no. que se vea No No, no está bien ¿Dónde está madre? ¿Aquí? yo, ¿cómo no se mueren? loco. No, y me pega todo de cadera, ¿sabes? ¡Está cogido! ¡No! pero no, no, se murió bueno, el Mercy ya me ha inquietud, Puedes caer en tus armas. Eh, cae en una Mercy. Ah. un poco de ayuda, la verdad, no me vendría mal. Sí, ya estoy, estoy contigo uno. Una. ¿Hay tu recto? Sí, al final de atrás. Creo que va a salir por debajo del túnel. Sí, sí, sí, va a salir, va a salir. Ah, Con razón no los veo, tío. ¿Track it. No, tío. No, se me ha caído el internet, que you, no el mirarme. Tranquilo, está no. safe. El otro está debajo del túnel, Mercy, te va a salir por la espalda va a salir por la espalda, Mercy Vale, estoy El otro está por allá Y el otro está debajo, no, voy el, dentro ese. del túnel ¿Ves por ese ya? Está aquí uh, Tengo cinco balas ¿Qué, ¿Qué se, se hizo, bro? ¿Miserio, bro? No, oh, no! ¡Oh, Se pudo haber ido, Qué buena, bro. ¿qué? Qué tonto. Qué puto troll. ¿Bru? Hay muy poca gente aquí adelante, bro. Nada más que me ha el coche ahí. A ver si. Me sin ti, vale. Porque me cae mi misil, bro. Me falta, me Aguántame, aguantame aguántame. aguántame. Hay muchos. se mata. Estoy muerto, estoy vivo, estoy muerto, no. estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo. Hay muchísimos ahí, loco. Bájate hasta aquí. No por la derecha, ya, ¿eh? Oh, eh, Muerto, muerto, el de abatido dos En el coche. Mercy, merci, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Yo, yo, yo escuché día. los gritos, bro, yo fui el que salí a disparar. coming up. <ríe> Bajo la puta. La la piedra. piedra. No le veo. No, no. Hey, me veo yo tengo dos, dos al frente mío no no no no no no no no no no no sí. Lo Vete de ahí, no no listo, no listo, listo. ¿Listo? por acá, no ¿Qué pasa? ¿Hay gente aquí adentro? Sí, espérate, espérate. espérate ¿Abato alguno vale? Tiene una stun por cierto. mía mía. Eh, espera, ha quedado Me cago en la puta, no, no. Voy a entrar yo vale? No, estamos todos, ¿no? No, tío. ¿Qué uno, uno? Tiene no no salen tal? escucha <risa> Eh, gente, viene gente, tardo. Yo sí, lo sé. No ¿Vale veo, hecho? está dentro está aquí, bien verde. Van oh, de comprado, comprado? nos bueno, ven. Partido uno. Partido otro. Partido otro. Están todos <risa> Me ha dicho palparío es pal, pal, pal, puta cosa Tengo muy puto, muy poco Pero dinero, bro, a la verdad. En <risa> <que me ponen. risa> eh, comprado auto si. No, sí. no, pues sí no gracias la casa. Por la nicha. a la casa. Bro, ¿para dónde te vas? No te vayas. No te vayas, bro. No te vayas. ¿Quién tiene el permiso que te vayas, bro? Ah, Listo, me dio la aquí. ¿Puedo hacer tirarlos, ¿no? se tiraron, bro? Están para adelante. Ahí. Han ropa para zona. No lo veo. ¿están por aquí? Ah, ya los vi. Están por allá, bro. racket Bueno. Tenemos dinero, madre. Dale. Bueno, okay. no, no. pues cuesta 4.000, ¿no? 4.000, sí. Espera un momento, no vaya por tu mano. Allá va. Joder, tío. ¿Qué te ha ¿Qué cojones hemos quedado segundos? ¿What? ¿Se me quedó pillado el juego? ¿Hemos quedado segundos? Eh. ¿Qué cojones? A la verga, perdimos. Me ahí todo loco, man. Bro, me, pensé que el juego se me había quedado pillado y me botó. ¿Por cómo no quedó segundo? Por. que ellos hicieron el control ese Ah, hostia, que... Bueno, ya yo no voy a ver la cinemática. Ah.